Cordiales Prislines de todo el mundo. Os está hablando en directo Luis de Prisline desde Collado Villalba. Prisline siempre emite en directo mientras os vais conectando. En esta ocasión estamos con Gabriel Ares. Él es español y vamos a hablar de trabajos para hombres en España. Por ejemplo, trabajo de repartidor, de conductor, tanto siendo español como siendo extranjero. Vale. Os doy mucho las gracias a los que ponéis preguntas en los comentarios y también especialísimamente a los que me ayudáis a responderlas eh, os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión tanto la de los invitados como la mía y es para haceros pensar las consultorías os recuerdo que las doy todos los días de lunes a domingo en instagram y aparte el que quiera una aquí en youtube pues que me diga su skype en los comentarios y le voy agendando vale bueno, prometo dejar hablar al señor Gabriel que le acaban de despedir, le acaban de despedir de su trabajo. Sí, sí, sí. Mientras doy difusión no, no, no, y no, no, se conectan no, no, los pidlines, cuéntales brevemente, razones. aunque yo te voy a sí, dejar hablar, sí, sí. por qué te despedido. Trabajaba de conductor privado y ahora sí, sí. está buscando trabajo y va a ayudar. O, o de cuéntales a los o de, Voy a buscar estoy buscando o de conductor privado que es lo que estaba haciendo hasta hace nada o si no en cualquier otro sector en lo que tengo experiencia en lo que ya he trabajado así que bueno básicamente pues os voy a comentar para que los que seáis conductores o vayáis a ser conductores no cometáis el mismo fallo el mismo error que yo cometí no pero bueno, un poco también engañado. También, te han sí. echado del trabajo, Gabriel. Sí, pero qué ha eh, pasado. Ha sido... Dile a los prilines que ha mira, pasado. Una una de las razones principales, vale. Es español, eh, Prilines sí. que lo sepáis. Español... Aquí hay cabida para españoles, sí, para fuera vamos, para todo que, el planeta. Los prilines hay... son de todo el mundo. Sí, sí, ¿Qué no ha pasado, por qué? Gabriel? ¿Por qué te han Pues echado? mira, yo estaba trabajando tranquilamente hacia aproximadamente un mes antes de de que me despidieran. Eh, me comentaron la posibilidad de entrar a formar parte de un sindicato, bueno, de dos sindicatos me llamaban este de dos o tres y me afilié dos, me dijeron que no tenía que estar solo con uno, que con dos o tres sindicatos. O no sea que te has estar. vuelto sindicalista. Mira, bueno. pimelines, mira las <risa> ganas de trabajar. Ver, esto lo comento yo porque es que nos engañan. Cuidado, engañan. cuidado la mesa, eh, Gaby. Primero te dicen los representantes de los sindicatos que si quieren eh, conseguir gente para que ayuden a que se cumplan los derechos eh Pero te, de ha los puesto, te ha costado el puesto, te claro, ha claro. la, la gracia del sindicato le ha costado el puesto este hombre, le había costado mucho encontrar el trabajo. Ahora, ahora lo que quiero es que le expliques a todos los prilenes del mundo, tanto a los de españoles como a los de fuera, sí. cómo busca se busca trabajo. Sobre bueno, todo para hombres, también bueno. para mujeres, por supuesto. Pero cómo se busca trabajo a día de hoy. Y por cierto, antes de que se me olvide, a nuestro amigo de Chile de Instagram te he estado mirando. Él quiere venir precisamente de conductor a cubrir sí. tu no. puesto. Vale, de acuerdo. Pedido, escucha, que le tengo que responder. Requisitos. Le he prometido que le respondía en YouTube. Te respondo, amigo de Chile. Te, te han ofrecido un puesto, ¿no? Que ya te contratan aquí en España. Tienes, te lo he estado mirando este rato. Te tienes que ir al consulado de España en Chile. Y decirles que tienes una oferta de trabajo en españa que te den la visa para que puedas venir a trabajar eso es lo que tienes que hacer vale no te vale venir desde turista y hacerlo aquí porque si vienes de turista te vuelve, te toca volver a chile a arreglar el papeleo entonces dile a, a tu amigo que te quiere contratar que te mande el precontrato, la intención de que te quiere contratar con eso te vas al consulado de españa y lo arreglas y luego ya te vienes tranquilamente vale creo que has quedado respondido si no seguimos hablando vale gaby Quiero que le digas a la gente, sí. ah, bueno, y un sí, eso, último, el que quiera venir a España, que venga, el que no, que no venga. Yo os hago los vídeos, los hacemos para informaros de cómo están aquí las cosas. Pero el consejo que sí os doy es que tengáis dinero, el máximo que cada uno de vosotros podáis. Que no vengáis aquí a la sí. ruleta a ver qué pasa. Hay que traer unos, unos algunos ahorrillos, ingresos, claro, cada uno lo que pueda, pero no, no vengáis, cuidado, Gabriel, sí, la mesa. Que no vengáis mmm, con cero euros porque es que es muy arriesgado ¿eh? que el otro día uno de vosotros me comentaba que estaba aquí que, que, y que no, no que sí, le estaba costando no. hay que traer un coche a no ser de que tengas algún familiar o amigo que ya desde tu país de origen hayas contactado con él y que te pueda echar alguna forma de ayuda ¿no? ya sea dejándote a quedar a dormir en su casa que te pueda prestar ah, pues, algún... Estás dinero. Estás arropado también? Ah, exacto. Sí, buena buena que observación. Sí. Ah, que sí. Yo estaba buscando cómo trabajar en Amazon. He buscado ah, en Google sí. cómo trabajar en sí. Amazon. Ah, por cierto, es verdad. Ahora... Eh, que lo Tienen en ofertas Amazon? en toda españa lo vas a explicar. Sí, sí, te sí. hago las preguntas, no, tú cuentas. Venga, sí. bueno, cuéntale lo de Amazon, te la voy haciendo. Eh, Venga. Sí, ¿Cómo a, trabajar en Amazon? A ver, ¿Cómo se hace para eso? En Amazon ahora mismo ha salido una noticia hace poco eh, que están contratando, van a abrir otra delegación más. De, que tienen para los grandes almacenes en eh, la zona de Getafe, me parece, creo, recordar. ¿Y que qué hay que hacer para trabajar en Amazon, Gabriel? Eh, bueno, pues a ver, está el método tradicional, a través de su página web, rellenáis un formulario en el que viene la, en la pestañita de eh, en, encontrar empleo, eh, dejáis vuestros datos, insertáis todos los datos personales y luego te da la opción de adjuntar el currículum en formato word o pdf nos recomienda la página de amazon sí, entonces eso ¿no? es muy Lilien, es buscar en google eh, muy, como muy trabajar bueno. en amazon vale claro, Tiene, sí, yo he visto que tenía ofertas en toda españa Sí, sí, en por toda cierto España, aquí en la central de sí. madrid bueno hay una en valdemoro otra en no Otro si hay San y Sí, hay, van a abrir y no hay en, en Barcelona. Barcelona he visto que y buscan gente en, y en muchos no, sitios, sí. ¿eh? Para trabajar en seguro Otra keyword que he puesto en Google, trabajar en Seur. Ah, Seur. Ponerlo Prilines. trabajar de, en Seur. Hacer la prueba. Yo personalmente Qué harías vez, ahí, Gabriel? Yo eché en esta hace tiempo, claro, hace ya años estamos hablando, cuando ya estaba también buscando en el sector del transporte porque yo también he trabajado de conductor repartidor y de transportista, mozo de almacén. Quiero pues, que enseñéis a los plenitines en cómo encuentran trabajo. En Seúl, pues lo mismo. Eh, podéis buscarlo en la página web de seur.eso.com, creo que es, y eh, tenéis que rellenar, bueno, es el mismo método, prácticamente similar al de Amazon, que metéis vuestros datos, un formulario y aplicáis el currículum, ¿vete? y ya directamente bueno hay un teléfono de contacto y se puede contactar. yo creo que si ponen trabajar en Seur y si no en los lo que estéis en, en España, en España en trabajar en Seur y os sale sí, los sí. que estéis fuera no sé si por la IP a sí. lo mejor no, claro, pero sí, yo estaba sí. haciendo las pruebas para este vídeo y pongo trabajar en seguro claro. y me sale mazo de ofertas. Sí, sí, eh. sí, Igual que muchas. pongo cómo trabajar en Amazon, me sí. sale también. ¿Y luego ahora que comentas lo de. Globo, Globo. por ejemplo, Ahí cómo está. he puesto también es trabajar filia, en Globo y también me sale. Es una filial de, de la empresa, la multinacional, el gigante de Uber bien los que andáis por Madrid Capital, Nos dice Ricardo ¿sabes? Vicente, ¿cuál sería la edad promedio para trabajar eh? mm. podéis preguntar en el chat, ¿eh? Prilines sí. y el lo, que lo vea, lo lo vea que luego, en que lo vea luego en los comentarios. Lo que Nos pregunta Ricardo Vicente Rauda. Hola amigos, ¿creen ustedes que podría trabajar en entregas a domicilio en moto? ¿Edad promedio cuál cuáles? ¿Qué le dirías? En moto, sí, en globo, en globo por ejemplo. por ejemplo, pues ahí el sector del perfil que más demandan las empresas suele ser gente joven, ¿no? A partir Pero de yo he visto repartidores años. muy bien mayorcitos. El otro día bueno, estuve en un pizzagate había un señor ¿sí? ahí de 60 años que venía ah, por los pedidos. Aquí bueno, no hay discriminación ah, no, de edad, los no sindicatos, los sindicatos a este hombre los sindicatos, los sindicatos, sí. los sindicatos <risa> Ay, sí. Los ¿Eh? Los sindicales. Muy... le han costado el puesto, <risa> prilines Luego sí. dicen algunos bueno. que es que en España hay paro. Mira, no, no, no. este acaba de ingresar no, no. el paro, no, no. Sí, sí. Pero, pero voy a durar sido... muy poco. Voy a Esa, durar muy poco. Hay, ¿no? hay, hay, o sea, soy muy activo, o sea que. Hay, no hay hay. Problema. Bueno, lo que íbamos comentando con Luis, sí. que el tema de lo que me has comentado de. Sí. La... Si tiene ganas de trabajar no importa. Sí. Atiendo. Sí. No, pues a ver, yo digo que lo que más hay, el sector mayor que hay, son gente jóvenes de entre 18 y 30 años. Pero eso no quiere decir como. Mayores, sí, mayores, pero sí. que los he visto con mis ojos, son visto... los menos en No, yo visto, pero pero los hay. Bueno, hay gente hasta los 65 años. Escucha, puede encontrar. Nos dice sí. lo, ahora tu especialidad. ¿Cómo se hace para trabajar en Uber o en Cabify? Este señor trabajaba bueno, pues, en Cabify hasta pues, cuando te han fuerte. despedido. Pues hace muy poquito, ¿Cuánto? dos semanas. Dos, semanas? Hasta hace dos, semanas, dos tres semanas como ¿Cómo mucho? encontraste el trabajo en Cabify? Que se podría sí. aplicar a Uber. si sí. Yo he puesto en Google tomar nota trabajar en Uber. Uber. y también os sale. Los que estáis en España, los que estáis fuera, yo no sé si por la IP. Uber o Cadify ¿Cómo lo hiciste, Gaby A ver, pues eh, yo Cabify fue a través de primero de una empresa de selección o ETT, una agencia de trabajo temporal. En mi caso, eh, porque yo lo busqué así, ¿no? Yo me. ¿Cómo se llamaba ADECO, esa agencia? A través de Adeco. Que ADECO, ADECO, Adeco, la mencionamos mucho creo, en el canal. Si no la, la, la que más, de las, que, de las si más ADECO, importantes... Si Adeco hubiera sabido que ibas a salir sindicalista, no, no, no me te habrían fichado. <risa> ya. Tomar nota preliminares para que no os pase cuando estéis claro, luego trabajando os venga sí, el sindicato sí, sí. a comeros la cabeza. Claro, claro. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas? Que no intenten engañar o, o, o, o En engolosinar, ¿no? A su manera, sí. Porque bueno, o lo hacer pinta, lo que queráis, pero te lo pintan muy bien. Pero luego, claro, cada uno tiene que saber las consecuencias. Muchas veces, claro, el sindicato te te lo dice a su favor para no te dicen las consecuencias negativas, te comentan las positivas que le favorecen a ellos. Fabiola, el que quiera el sindicato haya él, pero a este hombre yo ya el último día que le vi. Me sí, algo me hablaba de sindicatos y estuve por decirle ten cuidado. Y ahora me viene comentando que le han echado a él y a 20 sí, compañeros a mucho, más otro, mí, del grupito, del semana, grupito. A mí a otros 20 o 30 ¿no? Y más. todos son del grupito que y se estaban siguen, poniendo ahí y siguen despidiendo. Pero bueno, ahora voy a comentar las razones. Esta es una de las más importantes. Pero las, vamos a ser positivos. Vamos razones. a ir al objeto del vídeo que es cómo sí. encontrar el trabajo. Bueno, ¿no? más sí, que eso el... es. Es. Mira, yo vale. te he apuntado estos estos tips. Diles tú también lo que tú pues, a creas ver. un poquito. Voy a leer uno uno un poco las globo. preguntas del chat, ¿vale? vale. Un poquito también. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, otra razón también. Bueno. Repaso mientras vuestras preguntas. Empresas oh, mira, importantes. No, lo que me había vale. dicho también José Luis. Para más que nada reseñar. Es que pues me preocupan a los hombres, a Lina, es que no le he dicho, he visto mucho tra, mira poner trabajo para hombres en España. Sale mucho de de cuidar te... también Oye. como hacen las mujeres. He visto incluso sí. de, de como de mayordomo. Cuidado, he visto uno cuidado, de mayordomo sí. que le pagaban 30.000 mil euros al año. Madre mía. Te sí, lo juro, 30.000 mil 30 euros. Es un dinero, no sí, sé sí. qué. sí en el sector de la limpieza y del cuidado del hogar o cuidado a personas mayores poner mira que es, poner es poner brilín. en Google trabajos para hombres en España y os sale mm. que, lo, que lo he estado viendo toda esta tarde sí. bueno, siendo no tanto decir. siendo extranjero como si no eh sí, sí, esto sí, vale sí, para sí. todo el mundo sí, sí, claro desde luego yo tengo una serie de empresas que dicen sí las Claro, dice las, las, sí. De las que contratan, ¿no? Más o díselas menos. Díselas las que, que contratan, venga. En, bueno, la que hemos comentado antes, que es la, la que me contrataron a mí y otras. Era Adeco Esta, la tuya, yo, ¿no? Yo, Pero léeles le, todas. Luego, sí. Jovan Talent, eh, Adeco, eh, Job Today, Randstad, muy importante. Randstad contrata mucho personal de, de todo tipo para. Personas, bueno, en varios sectores, porque Randstad, igual que ADECO, tiene sus delegaciones, que unas son de hostelería, otras eh, administración, sector de oficinas, tienen también para transporte y distribución, tienen eh, tema eh, legal para los que son como abogados, tema de leyes, o sea, son varios mm, sectores, y dependiendo del sector en el que cada uno se mueva, pues... Eh, le toca una u otra delegación, ya te dicen la central de ADECO, RANSTAD o talen cuál es la que te corresponde, según tu perfil. Así que bueno, esas son básicamente las más conocidas, ¿no? Y luego ya hay empresas del tema de conductores privados, que es lo que he estado haciendo yo, básicamente está yo puedo dar algunas empresas que es MUPCARS Cars es una del sector cuánto ganabas de café? promedio en Cabify nos está preguntando ahora mismo otro learner a ver os cuánto tengo ganabas que ser de promedio sincero, sinceridad, sinceridad total eh, y dile el otro motivo mucho. por el que te han echado porque aparte del motivo sí, sindical hay otro a motivo. Hay motivo. Me lo o sea, has contado a mí, la... díselo. Pero bueno, no ¿cuánto ganabas? Corre antes de que se nos olvide. Pues el... Le dejo el... hablar, eh, Liner Le sí, dejo sí, hablar sí, hasta sí, que no habéis preguntado. Es que me regañan que no te dejo hablar Venga, ¿cuánto ganabas de promedio? A partir de está en torno al salario base fijo, sin comisionar, si llegas a los objetivos ni nada, son mil euros, mil, mil. Y con comisiones que es lo real y con, con y con las comisiones. comisiones. Si tú llegas a el margen que son Sí, a hay los 3.500 los 3.500 cuatro mil euros cuánto al mes te llevarías el 35 al 40 por ciento serían unos 300 400 euros más o sea, unos 1.400 sí, eso trabajando contratado sí, por la empresa porque por la luego empresa. hay el que trabaja como autónomo que ese se lo lleva a topar sí, sí, eh, los cuatro mil sí, euros os o sea, aconsejo el otro vídeo que los otros dos vídeos que hicimos con gabriel cuando sí. no lo habían despedido sí, sí, sí. ahora aparte por pues, la labor sindical sí, cuéntales sí, sí. porque te han despedido también hay otros Venga, motivos díselo, díselo, Para que no lo hagáis Priline, para no les pidan a vosotros. Eso, para que no, sepáis no. lo que, para que se curen que en se salud. Debe y lo que no se debe hacer. Venga, díselo. ¿no? Pues mira, otro mm, otra razón importante es también eh, no, bueno lo más importante lo que acabo de decir no llegar a cumplir los objetivos mínimos de facturación y por qué no cumplía mensual? los objetivos mínimos de facturación esto este es el que, se que la cola no pero a mí me lo has dicho muy bien díselo sí. a ellos pues esto ¿Eh? es porque básicamente nosotros trabajamos. Prilines, en, es que te, tengo a... que interrumpir. Bueno, no se lo dices, te vas por las ramas. No, Prilines comenta, se negaba a cobrar a los pasajeros no en cobrar, efectivo. Bueno, no es que me negara, sino que. La empresa le sugería, evitar, aparte es, de los pasajeros, pueden pagar con la aplicación o hay algunos pasajeros que pagan en efectivo. Claro, eso es, Entonces, sí. si tú te apuntas a pasajeros en efectivo, tienes más trabajo. El cliente, este oh, señor que tenéis no, aquí, el señor lo Gabriel, Gabriel, que somos amigos, por cierto, eh, que no sí, sí. lo tenía deshabilitado. Es eso hacía que los que clientes que pagan en efectivo no, no, no pudiera ir no él. Pudieran, por lo tanto le bajaba oh, la facturación y, y no por lo tanto, al, al mínimo ahí está ahí desarrollalo está. le dejalo, claro ahí está desarrollalo es que, eh, eso es que al, al no querer cobrar en efectivo o no te, te, tenemos nuestras razones no que lógicamente la empresa no te obliga directamente pero te aconseja a la empresa que si en horas punta o de mayor demanda eh, la facturación te puede llegar a incrementar de un 25 a un 35% todo, sí, cuando procede de pagos en efectivo que el cliente pues eso a lo mejor no tiene eh, hecha la cuenta bien o es muy, hay, para ahí hay gente que le cuesta o le supone un poco eh, algún problemilla eh, el hecho de pagarlo con mediante la tarjeta y le es más fácil porque lleva dinero y te lo paga para ellos eh, igual que los taxis es lo mismo pues entonces por eso no no cobraba en efectivo otra razón también y es muy importante esto y se están despidiendo a mucha gente por exceso de velocidad y multas de tráfico y el estilo de la conducción. Ah, por eso también despiden. También, por, por conducir. Supuesto. Hombre, hay que, o que sea, respetar. Tenemos hay motivos que, para espera, que nos despidan. Por ser sindicalista. Lo, hay que respetar los límites de velocidad. Esto por es ser igual sindicalista. Que por no querer cobrar en efectivo a los uh, pasajeros. Y por conducir mal. Por, por no respetar los amigo límites de, de, de Chile, velocidad. Amigo de Allí. Chile, que te he respondido al principio del vídeo, te lo repito por si estás conectado ahora. Te pueden contactar de conductor, pero que te manden el precontrato y hazlo en el consulado de España en Chile, ¿vale? Sí. Que te he prometido en Instagram que te respondía. Aprovecho el inciso, sí, sí, el que sí. vea esto y no esté suscrito que se suscriba ahora mismo y la campana le dé a la campana con todas las notificaciones para que sí. os avise cuando emitimos en directo que siempre sí. siempre emitimos en Suscríbete, directo. ¿vale? Así veis le vuelvo a dejar que... hablar al invitado, le vuelvo sí. a dejar hablar otros 10 minutos. Ada, no pasa nada, no. puedes seguir hablando. Que es que me regaña, me regaña. No, es no, verdad. Yo interrumpo. No te dejo, te dejo. Cosa y, bueno, te dejo vale. con todos los fríiles. Pues bueno, igual que comentaba Luis estaba comentando que otra razón por las que te suelen despedir hay que tener hay que tenerlo muy en cuenta es el estilo de la conducción no porque si si tú tienes una forma de conducción un poco agresiva das acelerones frenazos bruscos eso el cliente lo nota entonces claro el cliente se va a quejar no, no a tu empresa que es la que te ha contratado a ti sino a la o a Uber o a Cabify, que es la, la que directamente tiene la aplicación que le proporciona para que les prestemos el servicio, ¿no? entonces eso es muy importante, hay que tener una conducción suave, moderada, sin nunca saltarse ni, ni semáforos, rojo, ni stop, hacer todos los, todos los vamos, cumplir la normativa vial de seguridad. Porque eso, para evitar lo más importante, los accidentes que puedan surgir, que lamentablemente surgen. Y Lleva, otro, hay ¿ll otro... Lleva ya 10 minutos o... No, te espera. interrumpo ya. Eh, te dejo, hay, no, le dejo más, ¿no? Hoy, le dejo, una, una más es que, además, hablando de esto, hay que cuidar muy bien el trato que se le da al cliente. Cuando tenemos que tener una especie de protocolo y, claro, los malos modales o la mala educación por parte de algún conductor pues puede ocasionar a que ese cliente, para empezar, no vuelva a subirse en tu coche, no, no quiera contar con, por ejemplo, fulanito o venganito y diga, este... Te, ya te ponen un negativo, una mala valoración. Un inciso, un inciso. Ya... Mauricio, corres. ¿Cuánto cuesta la licencia VTC para particular? Gracias. Licencia de VTC, buena pregunta. ¿Cuánto cuesta para particular? Te puedo dar un precio orientativo, no exacto, porque esto va variando mucho. Han hecho muchos chanchullos hablando así en, en plata con este tema, porque antiguamente, igual que los taxis, las licencias las sacaban a precio de coste por un valor de 50 o 100 euros. Y ahora mismo deben andar en torno a los 20 a 30 mil euros. Ya, igual me quedo corto. Hay mercado negro de las licencias de esas también. Pero en blanco, ¿cuánto de... valía? Hombre, eh, cuando esto empezó. Eh, Hace justicia... dos años, no más, ¿no? O tres. Ah, bueno, sí, cuatro. en el 2015. El, ¿Cuánto el boom, valía? ¿cuánto en 2014-2015, el boom de las VTC empezaron a dar las licencias, bueno, pues entre 100 a 500 euros creo recordar 100 a 500 euros claro luego uy, uy, no estoy seguro ¿vale? no cama. estoy seguro pero por ese precio cuando había muy poquitas pues entre ellos digamos eh, los dueños de los vamos de que se han disparado se han di ha pasado como han con hecho los taxis. el negocio y las han ido subiendo y su han hecho especulación igual que la especulación inmobiliaria pues ha habido la especulación de la conducción de la del sector de la v oye ahora háblales de del trabajo en reformas ha estado trabajando desde que se ha quedado en paro ha trabajado sí. en una reforma porque hasta sí. que le he traído el vídeo bueno, no podía trabajando. porque trabajaba en reformas cómo sí. has encontrado el trabajo en reformas para los bueno, pues, a ver páginas Enciende, yo, enciende. yo no lo veo a ver es que es, le voy a comentar también a igual a que no me ha explicado sí. bien antes a luis y a vosotros a la audiencia en general es a mí es que yo soy una persona que me gusta estar activa a mí aunque me despidan yo no me estoy en el sofá o en la cama hasta las 12 de la mañana esperando a que me doy llamen fe, al teléfono doy fe, doy fe de y, ello. Y, y a mí al día siguiente a las 8 o a las 9 de la mañana estoy en pie o poniéndome con el ordenador o llamando por teléfono a ver cómo es la forma de empezar a, a, a, a volver a conseguir trabajo bien sea en, el, en la medida de lo posible en el sector de lo que estaba haciendo ahora o, si en otras cosas de lo que. El tengo trabajo en reformas, Prilines, oh, le estoy dejando de hablar, ¿eh? le estoy dejando sí. hablar. Yo he buscado, antes de hacer <risa> este vídeo, mil anuncios y me salían un montón de ofertas de, sí. de trabajo en reformas. Sí, Ah, de reformistas. Había un de señor de a pintar que te pagaba 50. Pintores, sí, más que construcción, escucha para reformas de casa reformas de arreglos, interiores. chapuzas. Sí. Había que te pagan a lo mejor 40 euros al día, 50 sí. euros al día. Y hasta 100 euros al día, depende de la profesionalidad de cada uno. Y lo he visto en mil anuncios. Sí, sí, sí. En mil, mil anuncios. anuncios. Sí, mil anuncios, en, en InfoJobs. Yo, no Yo he puesto más, trabajo el... para hombres sí, en sí, sí. España, sí, sí. he puesto trabajo de repartidor y conductor en España, sí. siendo extranjero o no. Sí. y he puesto trabajar en Globo, trabajar en Uber, trabajar Ahí. en Seur, trabajar sí. en Amazon. En Uber. ¿vale? He encontrado, mira, sin papeles, he encontrado, sí. no digo que lo hagáis, en mi opinión, pero digo lo que he encontrado. Sí. He encontrado para acompañar a persona mayor, sí. he encontrado para hacer reformas. Ah, perfecto. Y sí, he encontrado, sí. eh, vamos, lo encontré es, trabajos para hombres sin papeles. No en es, Madrid, sí, por sí, ejemplo, sí, o en sí, Barcelona. Sí. Ya, vale ya, ya, ya, ya. Pues nada, simplemente está muy bien todo esto, si hay porque hay muchos trabajos que bueno, cada uno pues dependiendo de, de también cómo seas de, de manitas, ¿no? De si, si te gustan las manualidades. Dice, oye, ¿sabes? dice, bueno, nada, sa, sa, sa, dice, saber conducir sin encanen en España, usted pregunta. No entiendo la pregunta, perdóname. Saber sin conducir Dice eh, Luis, ¿es verdad que con el carnet de conducir de coche se puede manejar moto? Si eh, tú tienes el carnet de conducir moto, puedes conducir la moto? Hasta una cilindrada de 125 solo. O sea, hasta 125. Creo recordar que sí, solo hasta 125 si tú Depende quieres, de la cilindrada de Depende de la cilindrada, si tú quieres una. Una de dos, super esa y una tienes que sacar de el tray, un si carnet. Si es de 250 para arriba. Necesitas el carnet OA o A2, creo que es. Vale, me parece que era. ¿no? aclarado. No sé aclarado si seguro, sí, yo, aclarado. yo creo que yo tampoco soy, pero creo que sí, ¿eh? No sé mucho. Sí, para tema, una vez sí, o para una moto si quieres, con, una con scooter, poca cilindrada, una de claro. De 50 o una de 125 pequeñita, sí. Oye, ¿qué específico. dice Mauricio Correa? ¿Qué especificaciones debe de tener el coche para hacer cabify? ¿La especificaciones del sí, coche? coche. ...para que sea un coche de califa ...sí... ...pues básicamente que esté habilitado el coche por la empresa... ...que la empresa digamos... ...haya conseguido esa licencia para que ese coche... ...le den el permiso que incluye toda la, ...el contrato de arrendamiento de la VTC... ...que tiene que ser un, una documentación que tiene que tener el coche... ...para que le dejen circular como licencia de VTC... Y qué más era. Bueno, tienes que Luis llevar. Más Ramos, mírate todos los vídeos que os he hecho y juzga por ti mismo. Créate claro. un perfil en mil anuncios y, y haz pruebas desde tu país a ver si encontrarías trabajo. Imagínate que estuvieras en España, pero búscalo estando allí. Y tú, y sí, tú, y tú y haces y la prueba a, a, ver a ver si encuentras, si encuentras trabajo no. Yo sí, creo que sí, es sí. el mejor test que podéis hacer todos vosotros. El sí. que no sepa si va a encontrar trabajo o no, sí. antes de venir se lo busca directamente. Claro. Eso. Por ejemplo, hay aplicaciones que puedes chatear directamente con el empleador. A ver si te contrataría. Si ya hubieras llegado a España, hace el test. A ver si te contrataría o no. Claro. Eso ¿Qué te es. parece? Sí, sí. No Pero lo... tienes que hacer como una especie de y, de y, test. y, ya, ¿no? ¿Y ya lo ves tú mismo. Cada de uno hecho, de vosotros lo ves. Hay Oye, muchos. una preguntilla rápida. Sí. Nos dicen de Cuba que, que, que si con el permiso de Cuba puede conducir aquí en pues España. Si, eh... ¿Tú lo sabes? ¿O tiene que hacer algún trámite Creo en tráfico? Que tiene, que Creo que tiene que hacer un trámite, igual que como si tuviera el permiso de trabajo o residencia, tienen que hacerte una habilitación. Eh, eh, recuerdo algo de eso que me han comentado y de lo que he escuchado por ahí, que te tienen que hacer con una especie de autorización y habilitación el bien la dgt sí, en, en, la DGT, en sí. youtube hay vídeos de pero eso bueno, poner eh, con validar carlos de los o sea, vídeos muy buenos que no son sí. de preline pero son buenos y te viene paso sí, sí. por paso, paso según por el paso, país sí, además sí, sí. si eres de sí. cuba si eres de chile Hombre, te, te pone los pasos si sí, te hace una autorización si vienes de, de turista temporal sí puedes pero son ah, 90 está, días pero está. son 90 días solo vas a estar una temporada que no sé cuánto es abrazote de uruguay marina pero si hay un si no debe canjearla exactamente te vale con el permiso de tu país alfredo perozo te estoy aprobando lo de la mano amiga esa que estás ofreciendo espero que sea una mano amiga buena y de verdad es que sí. en el chat nos lo es. está poniendo que está ofreciendo una mano amiga yo ah, te dejo que se muestre sí, sí, tu sí. whatsapp ahí claro, claro pero claro. que sea una mano amiga de verdad no, los prilines necesitan manos amigas porque claro. son unos valientes los que deciden venirse eso, estoy eso, de acuerdo sí. con el comentario que decíais aquí mm que a ver, trabajo hay, lo que pasa que sin papeles cuesta este, encontrarlo es más difícil, el claro. más difícil, no es no es imposible, no, no es imposible juzgar no es por la la, si, los invitados a las bueno, invitadas que hemos traído, sí, ¿vale? Sí. Hombre, sí que ¿no, no es, es imposible, pero es difícil. Legalmente con un contrato. Y luego trabajo. mira, el que le contratan le han echado. Claro. Le han echado. Los es que sindicalista por no por querer cobrar a los clientes en Por Los motivos en efectivo. que os he estado comentando, eh, pues te, te, te, lógicamente, bueno, te van echando. También es cierto que a veces las empresas, cuando ya llevan una temporada, eh, bueno, pues para no tener que indemnizarte con una cantidad muy grande, pues antes de que cumplas un año o pasando un año, eh, despiden a mucha gente hacen club, limpia hacen limpia y vuelven a contratar a más personas claro. o sea es una forma de se van que, quitando a los que han conducido peor claro, a los hecho. que no han querido cobrar en efectivo sí. y ¿por qué no querías cobrar en efectivo pues básicamente por, por miedo a que te atracaran o? por una de las cosas creo que lo comenté en uno de los otros vídeos que he hecho referente a este tema y es que uno de los motivos por los que tanto yo como muchos compañeros míos no cobrábamos en efectivo es básicamente porque la empresa nos exige que nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo y escaso salario que tenemos a todos los días tener que proporcionar el cambio. Y tienes que llevar de un mínimo de 40, 50 a 80. Y el tema del cambio diarios. lo tenías que hacer tú, ¿no? Eh, claro, por supuesto, ir yo, preocuparme yo, además de... No, tirarme... pero tampoco es tan grave, joder, te vas no, a un no, no, que te cambien, lo malo claro. es si te atracan. Pero, pero no, es que aquí nos... no hay inseguridad. No, hay el inseguridad. Problema, el pro... La es, me hace hay inseguridad. El problema es que estamos 10, 12 y algunos se tiran 14 horas por, por no decir que casi no duermen o no comen. Y Vamos, y que es bonito. No tenemos tiempo, escucha, para hacer el debate eso. es bueno. Tenemos sí. ahí a los prilines que quieren trabajar. Y aquí tenemos a un señor que tenía trabajo y, y no. por sindicalista y por no querer cobrar en efectivo a los clientes, pues le han echado. Pude, pude. Porque conducía, conducía conducías bien. Eso sí. Que, sí, sí, sí conducir, tenía casi cinco estrellas. Del tu cliente. caso no era por mala por parte, conducción. No, el de otros, de eso, que a lo mejor, no. no todo, todo lo contrario. Tenía casi las cinco estrellas de valoración total sí. del cliente. Miran lo que nos dice Luis César Núñez. El canje de licencia está un poco colapsado, pero se puede hacer y el costo del trámite, la tasa es de 35 euros aproximadamente. Muchas gracias sí. por la aportación, Luis César y muchas gracias a todos los demás que estáis preguntando sí, y aportando sí, sí, ahora sí. y los que lo veis luego en los comentarios claro. que, que ayudáis mucho y si preguntáis no, algunas esto, ¿eh? cosas que no sepan el momento intentaré informarme en la de lo posible y os lo haré saber o en, o en los comentarios abajo en otro momento aunque no sea en directo lo dejaré mira lo que dice esa l soy de chile puedo comprar un camión y ser autónomo Claro que podría. Por supuesto, ¿por qué no? Y yo claro. creo que es buen negocio, ¿no? es una, La cuestión es el una, dinero, gran, inversión, es una sí, gran inversión. Es una gran inversión. Es inversión. El tienes coste del camión, pero los buenos ahorros. Pero o... sí, pero yo creo que va a tener ahí tienes trabajo, ¿eh? Buscarte, yo creo. Sí, sí, sí, ¿Tú qué opinas, Gaby? Yo creo que sí. Si es profesional del sector aquí en España siempre se contratan Hay muchos conductores transportistas autónomos o para empresas y que que eso está a la orden del día. O sea. Eh, eso sí, es muy duro. De Tienes que estar muchas horas igual que estaba DJ, yo. De J, estando en proceso de asilo, sí que podéis, los que estáis en proceso de asilo, podéis hacer lo mismo que cualquier español. Trabajar, eh, eh, lo que me estás preguntando, todo. Sí, sí, sí. Todo, ¿eh? Sí que puedes, de J. Puedes sí. homologar tu carne de conducir perfectísimamente. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí eso sí, claro, si sí. tú ya vas a estar viviendo ya en España ya por un mucho tiempo entonces a lo mejor pasado un tiempo te tendrás que ir o a la DGT o un, al organismo que estime oportuno para que te lo convaliden ¿no? y ya hacerte el permiso el pues, libias libia hernández español. sácate el nie acabo de hablar con un PrISLINER en Instagram que se ha sacado el nie estando en Colombia claro. Sí, sí. Ahora por internet, claro. o a, a, a través de tu embajada o con su No, lado, pero ya ya está ¿no? aquí. Claro. Ah, sí, lo que no aquí, puede ya. ser cuando estáis aquí y se os ha parado mirar mirar el vídeo de la trampa de entrar como turista. Si entráis como turista, se si os pasa el plazo de turismo, sí. ya no podéis sacar el nie. Hay que sacar el nie antes, o antes de venir, o cuando estás como turista legalmente. Sí, sí. lo que no vale es cuando ya llevas un año que estás ilegal y vas a sacarte el NIE ahí no, eso es, eso es, claro, claro, tienes que hacerlo pero vamos a muchos de vosotros os lo están dando en el consulado, todos los filines sí, que le han dado el NIE generalmente en el consulado ha sido que lo han hecho a través de la página web Sí, lo acabas de sí, ver sí, ahora sí, en Instagram, verdad? Sí, en Instagram está, me está en Instagram puesto, está puesto sí, 24 horas la consultoría sí, sí, sí, la que la he idea. hecho. El chico de, está en Colombia y le han dado el niño. Nos lo ha estado sí, contando. Claro, claro. Si lo podéis le hacer. he dicho que se venga si quiere venir, pero los que traiga ahorros. Ahora como ya por internet se pueden hacer muchos trámites online. Pues claro. Alejandra te da la ventaja que llegas y te puedes abrir una cuenta corriente. La ventaja que nos está dando esta otra chica que, que le piden el nie para para que nadie la contrata sin el nie te sí, da sí. tener el os da muchas ventajas sí, es. para el niño lo sí, único sí, que tenéis que tener un motivo veros el lo que el vídeo que acabamos de colgar en Instagram ahora mismo sí, luego es, cuando es, acabemos sí. este que ahí lo explicamos ahí lo explicamos bueno sí. y ya si quieres no sé si sí. que vayamos acabando ¿o? no lo que tú quieras lo que quieran los primero antes Terminamos de acabar ya. tengo una le dejo hablar diez minutos seguidos si queréis no, venga bueno, no, le dejo no, diez, no, minutos, venga. A ser venga, ser diez minutos venga cuéntale a bueno, lo que dure venga es una cosa muy importante respecto a lo que habíamos comentado antes del conductor privado, porque yo he sido conductor privado y a lo mejor creéis que estoy un poco pesado con este tema, pero bueno, es en lo que yo sé más y tengo un poco más de de, de, de experiencia, ¿no? Y es que os comento, los que seáis o vayáis a ser conductores eh, de privados o, o taxistas, si queréis ser taxistas. Bueno, hay una razón muy importante por la que creo se está despidiendo a gente porque es que el taxi, el sector del taxi en la Comunidad de Madrid ha habilitado, no sé cómo lo han hecho el gremio del taxi, han desde el Ayuntamiento, el órgano organismo competente que lo haya estimado, les ha habilitado una aplicación igual que la que teníamos para o similar a la que tenía VTC para poder precontratar un servicio al cliente con tiempo superior a los 45 minutos que, que antes era obligatorio y establecer un precio fijo cerrado antes de que se suba el cliente al coche. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente esto eh, lo que repercute es que negativamente muchos conductores del sector privado se están teniendo que poner las pilas hablando, digamos, eh, con esto eh, o, o una de dos, o intentar mejorar eh, la competencia, intentar mejorar el servicio o hacer algo para que el taxi no nos coma el terreno porque es lo que está pasando es que el taxi ya se ha modernizado porque visto lo visto de todos los problemas que ha habido el año pasado o hace poco a principio de año con la huelga enorme esta famosa que hubo Le estoy taxi, dejando hablar ¿eh, pelines pues pelines entonces ahí ha tenido que hacer algo el, el taxi para ponerse a la altura de, de, de los conductores privados de lo que ofrecía eh, las empresas de uber y cabify entonces ahí está una de las razones por que mucha gente se está yendo al paro. No sé, quiero creer que ha sido. Gaby, por, por ¿Que no, no cobrar. Lo que se le... Yo lo resumo en dos segundos: por no cobrar en efectivo a los clientes y sí. por hacerse un sindicalista. Bueno, luego dirán que no sí. hay trabajo en España. Principalmente sí, pero no es. Pero vamos que cada uno juzgue. Damos claro, nuestra opinión, la de Gaby, sí, la sí. mía, la vuestra. Sí. Mira, este canal lo hacéis vosotros y claro. lo hacéis los invitados. También este vosotros canal... podéis opinar, claro. Y luego nos decís, a... no somos perfectos, yo me puedo equivocar también y, y no tengo muchas veces a lo mejor la última palabra. Pero te he dejado cosas... hablar, quieres sí, añadir sí, sí, algo sí. más? Porque yo lo hago pues por los nada, pilines, que no me que, que Muchas gracias por haber participado, haber estado después de tanto tiempo aquí. Intentaré hacer más vídeos en mi canal privado. Y si no estaré otro día o semana cuando podamos, cuando tú quieras, Luis, cuando tú quieras, eh. Porque él, porque claro, aquí esto es una gran empresa. Ese, y... Mira, es la inteligencia colectiva. Porque entre lo que tú nos aportas, nos aportan ellos mismos. Cuando salen aquí también en los chats, en los comentarios, claro. cuando vienen otros invitados, entre todos, sacamos mucha inteligencia sí, colectiva. Sí, sí, de por verdad, supuesto. ¿eh? y se hace o sea, un gran networking. El y... otro día me preguntan si alguien de Venezuela que viene desde Perú y, y uno de vosotros me decía que él había venido venía desde Perú y había pedido la tarjeta perfectamente la tarjeta sí, roja o sea sí, mucha sí, información sí, sí. hay información que yo a veces no, no tengo y, y claro, claro y si nos la preguntáis pues aprendemos nosotros y os ayudamos a, a, a facilitaros la información que necesitáis exacto sí. le dejé a ver, le dejé hablar le dejaba dejado hablar priline <risa> valorarlo y si queréis sí, sí, le dejó sí, hablar sí. toda la noche no, eh, no, que no, yo ya. no para político no quiero escucha que dejar las preguntas <risa> hay que lo que hablarlo justo ahora me leo el chat de cabo a rabo ¿eh? está sí. seguros que, claro. que lo estudio bien y luego todas las preguntas que los que lo veis luego dejarlas en los comentarios vale eso es muchas gracias a, también a los que aparte de dejar las preguntas las respondéis que ya he visto que sí. lo estáis haciendo ahora en el chat sí. muchísimas sí. gracias y, y, si entre y luego comentarios otros, entre los claro. compañeros os eh, exacto lo, dando la información a resolver las cuestiones a otros pues sin que nosotros tengamos que intervenir pues bueno bienvenido sea también. y que si os gustó por fin darle un like si lo has visto y no estás suscrito, da la campana y campana activada, claro, activada, claro, que, claro, que luego me decís que, que la campanita no os avisa cuando emitimos en directo, pero es porque no habéis activado claro, que hay que darle hay con que toda dar la notificación para que tengáis las notificaciones y, y otra cosa, decíselo a personas que creáis que también les puede venir bien esta información que les puede ayudar. Claro, Yo intento ser lo más objetivo, sí, de sí, verdad, sí. Prilines, de, sí. de verdad por eso, por ejemplo he traigo a Gaby hoy, mañana sí, sí. o sea los traigo para que que vosotros mismos juzguéis, ¿vale? Claro, eso es. Y en Spotify también estamos, ¿vale? Para el que prefiera escucharlo, que a veces pues... Eh, sí. Pues en Spotify, buscar Prisline y también tenéis eh, la los información. Podcasts del ebooks ¿no? Por ejemplo, sí, en todos los podcasts los estamos. Los podcasts también. Que de verdad que muchísimas vale. gracias, ¿vale? Gracias. Por haber estado un saludo cordiales vosotros, desde madrid en directo no Yavi, en el posible. próximo vídeo quiero que les cuentes el nuevo trabajo que tienes cuando no lo encuentres y lo seguramente que, que igual la próxima vez que estemos aquí emitiendo ya tendré otro trabajo ah. vale o similar de similares características o de otras cosas que es muchas gracias a todos prilines Muchas gracias a ah, Gabriel. Espero es, veros en el próximo vídeo. Chao, chao, Gabriel y Luis y de PrisLine pronto. en directo. Chao, chao, PrisLine. Suerte chau. con vuestras. Chao, chao, chao.